Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro canal el día de hoy vamos a ver cómo nosotros podemos realizar la migración de nuestro correo electrónico de la, del dominio en este caso med.una.pi al nuevo dominio con el cual vamos a estar trabajando que en este caso es fcm este es el correo que nos llegó desde el departamento de informática en esta semana para realizar dicha migración entonces lo que tenemos que hacer es ingresar hasta este enlace takeout.google.com y a partir de ahí entonces este, seguir los pasos que nos indican en ese correo para ello nosotros tenemos que en el primer paso introducir la cuenta de destino en este caso como estamos trabajando dentro de, de la cuenta med.1.pi la cuenta de destino tiene que ser esta ¿sí? que es la de fcm1.edu.pi entonces tenemos que indicarle cuál es la cuenta de destino en mi caso es educa 1edupy esto es muy importante que este correo ya nosotros lo tengamos abierto porque cuando nosotros le damos acá en enviar código lo que va a hacer es va a enviar un código ¿sí? a este correo que nosotros tenemos acá fíjense que ahora este, acaba de llegarme eh, desde Google un correo donde yo tengo que verificar mi cuenta entonces ingreso hasta esta cuenta me indica que mi cuenta met.una.pi eh, me envió un correo en este caso y fíjense que este código que nosotros vamos a obtener solamente tiene una validez de 24 horas entonces le decimos que queremos eh, obtener el código fíjense que ahí nos va a mostrar este código este código es muy importante que nosotros este, lo tengamos ahí entonces le damos en, en, en copiar fíjense que le doy, selecciono en este caso le doy clic derecho copiar o con control c le doy en copiar y en este punto, entonces, estoy en condiciones de este poder eh, continuar con el proceso de migración. Entonces, le doy acá en, en continuar, me indica que se ha enviado un código, me indica que ya se verificó el destino, ¿sí? y este, en este caso, eh, lo que me pide a continuación es introducir ese código que nosotros acabamos de copiar, entonces, le introducimos el código que nosotros acabamos de copiar y le, le damos clic acá en verificar. Fíjense que en este punto este, ya me da la opción para poder iniciar eh, la, la migración. Me está indicando que todo el contenido que está dentro de mi cuenta educa.med.una.pi va a ser transferido a mi otra cuenta que es, en este caso es educafcm .edu Acá es donde nosotros tenemos que asegurarnos de que este... el drive esté marcado y que el Gmail, eh, en este caso, los compañeros de informática ya nos hicieron la migración, ¿sí? Si de repente no, no, no lo ven ahí visualizado, eso tiene que estar ahí. O en todo caso, si, si uno tiene la necesidad, por ejemplo, de hacer este mismo trabajo con otras cuentas, entonces es muy importante que esto esté, esté marcado, si es que va a ser de otra cuenta diferente a la que nosotros estamos tratando en este video entonces una vez que nosotros este, hayamos seleccionado el contenido del drive que queremos migrar a esta nueva cuenta entonces simplemente le damos en iniciar transferencia este proceso como lo vamos a ver a continuación fíjense que ya me pide nuevamente este, ingresar a, a, a mi cuenta de, de educa en este caso ya tengo mis datos guardados dentro de la computadora entonces, una vez que verifique esto, eh, comenzará el, el, el contenido ¿sí? de, de la transferencia y este, me indica que este trabajo no va a ser un trabajo instantáneo, sino que va a tardar más o menos una semana en poder realizar toda la migración. ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hayamos realizado esto, eh, y teniendo en cuenta que eh, esa, traf, eh, esa transferencia de datos en este momento ya se está realizando, entonces nosotros también este, acá en, en, el, en el Gmail este, vamos a encontrar un, un correo electrónico donde nos indica que ese proceso eh, se está realizando y que nuestros datos se están transfiriendo, ¿sí? Entonces, eh, lo que nosotros vamos a esperar a continuación es que nuestros datos ya aparezcan dentro de nuestra cuenta. Y para realizar esa verificación después de un tiempo prudencial, entonces lo que tendríamos que hacer es este, irnos hasta nuestra cuenta, en este caso, hasta nuestra cuenta de, eh, de educa.fcm1.edu.pi y verificar, ¿sí? verificar si es que eh, ya se han eh, realizado la migración fíjense que yo ya tengo la, la migración acá de los datos del correo y para comprobar si tenemos ya los datos migrados de, desde el google drive entonces simplemente nos vamos hasta el drive y en ese espacio entonces es donde deberíamos ya de observar eh, la, la migración que se está realizando fíjense que eh, estas, eh, estas carpetas eh, que ustedes están observando, y estos archivos que ustedes están observando, son ya eh, algunos archivos y unas carpetas que realmente forman parte de, de mi cuenta, eh, media.una.pi, y el trabajo se está realizando conforme a lo esperado. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para realizar la migración de su cuenta med.una.pi a su nueva cuenta fcm.una.edu.pi. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.